Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Edith Laurentus, más conocida como Evelyn. Hoy día le voy a enseñar cómo eh, entrar a sitios en tu computadora. Entonces, o sea, abrir sitios, instalar o sea, descargar el juego, hacer todo tipo de cosas en un laptop. Bueno, empezamos. Bueno, para empezar, vamos a Google. Google o sea, voy a abrir este que tengo aquí, este, ya que no tengo la otra ahí tienen que hacer una cuenta y ahí pueden tener para iniciarlo, mostrar iniciar aquí tienen que apretar esto, ahí, si no es cierto así, debes apretarlo para asegurarse de que muestre donde iniciar, apretamos que tipo cuenta en qué cuenta quieres entrar apreté ese que está aquí no sé quién no me va a dar ese donde está por ejemplo tenemos una aplicación para poder ir voy a escribirla ahí. ahí está que es para la computadora que tú decides que se llama Upper Algunos son Upper Stone, Algunos son Upper Stone, de todos los. Eh, de todos las redes sociales. Por ejemplo, si pongo solo Upper Stone, Aquí, digamos esto, deja de para ver, ¿no? Aquí no voy a dar estos estilos de juegos. Algunos son Uppers. Y aquí podemos buscar todo lo que queramos. Por ejemplo, tenemos WhatsApp, tenemos juegos, todo tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a descargar un. Vamos a descargar un juego. Para ver si lo tiene. O sea... Ahí está. Ahí está la última versión, la última versión, la última versión, la última versión ahí está descargando nueva, descargar ahí algunos son gratis, algunos son para, operar. pero creo que vas a vas a estar ahí, mira bien si quieres ver todo te va te va a subir abajo, pero si quieres ver dónde se carga vas a ahí donde dice mostrar todo una vez ahí vas a poder ver cómo se está descargando yo he descargado muchas cosas pero algunos no pueden ir con mucha no van a avanzar tan rápido rápido pero van a ir descargando. y una vez eso pueden volver a la instalación y ahí podemos escribir todo, la, todo tipo de cosas que queramos descarga una vez esto hizo vamos a poder salir de la aplicación o sea agregar la nueva app. y ahí podemos an, eh, como por ejemplo buscar eh, buscar cómo crear un email cómo hacer todo como puedes escribir buscar todo lo que tú quieras y para eso vamos ir como ir a buscar tu avenche la de bebé o sea, no debe dejar las cosas. Vas al inicio. Buscas acá. Vas avanzando. Aquí tengo carpetas y eh, todo tipo de cosas como... Y te unas antes porque no voy a avanzar para poder descargarlas. Ahí si apretamos acá te van a dar todas las herramientas de equipos, de sistema servicios unidades bueno vamos a los afiches Ahí están. afiches probados si se llama y aquí podemos tener nuestros afiches en, en cualquier cosa nuestros fotos videos que hacemos entonces, cargamos afiches, hacemos afiches, así eso hacemos cualquier eh, tipo de cosas. Ahí tenemos, si vas a ir, vas a, no sé, o, si tienes un carpeta en earning beaver, vas a poder verlo. Escritorio significa que tienes todo los tipos de cosas como tu donde fuiste la otra vez en tu computadora. Ya haces eso en directo, ¿te tuviste, Entonces, ahí Mi ¿sí? y en red, aquí, ahí abajo es, yo? Soy? este no está disponible porque no tengo ahora, ya que estoy utilizando un, un chip de... para computadores, ya aquí tenemos todas las imágenes que yo descargué para eso, o sea si ¿sí tú puedes descargar otras cosas, bueno. Si quieres seguir a YouTube y todavía no se carga y quieres vídeo en YouTube, pues yo tengo vídeo. Solo vas a tener que buscar en Google, YouTube, YouTube. Apretas el sitio que dice abajo. No te subes, solo apretas YouTube. Y aquí habrá uno que dice YouTube arriba, solo YouTube. Aquí va, eh, abajo dice Disfruta los videos, la música y recuerda Subir contenido original y compártelo A tus amigos, familiares o reto De todo el mundo en YouTube Vamos a apretar el YouTube Y aquí no vamos a aparecer en YouTube Vamos a esperar a que se instale ¿Qué? Solo esperes unos minutitos Si tu internet está bien O mal así Si está bien No sé si te voy a dejar Vamos a, Vamos a esperar. Mientras eso de voy a mostrarles cómo tener el correo, Correo. Esta correo, Ahí. fue crear su cuenta. haga un nuevo correo. Alpetas, de integral, borradores lo que tú vas a enviar lo que quiero enviarte enviar, y puedes recibir correo en tu teléfono si lo conectas con tu con teléfono puedes hacerlo recibir todo lo que estás recibiendo en la computadora lo recibes en tu teléfono ahí ya que descargó mi alguien y aquí puedes agregar cuenta ya que yo la agregué ya puedes agregar cuentas ¿De qué idioma quieres? Entonces, ¿de qué color quiere que sean los temas de tu YouTube? Y Otras cosas más. Bueno, en lo que estábamos, los correos pueden recibir. Y hay una cosa más que... 50% o 50% no sé qué significa o por qué está ahí. Se llama eje. <risa> o sea, se llama Google esa no se lo apreté para mostrarles que era o sea creo que era algo para mirar no sé no entiendo para qué es ahí está A ver. parece que era un... es en la tierra Aquí, sí. O sea, creo que algo para recorrer lugares, para saber dónde vives en el planeta. Aquí sí se puede agregar todos los elementos, las planetas, para tener tierra, cielo, mar y luna. Ahí está, podemos tener toda la planeta aquí, o sea, genial, o sea, cuando yo lo vi, era genial, ahí está las galaxias. El hábito revés. ¿Lo ven a todo el cielo? O sea, no sabes que... Ya, bueno, terminamos entonces. Bueno, aquí ya les expliqué Que tenían gases, que y podían hacer.